Hace un mes que estamos acá, ¿eh? No pasa nada. Anchoas, ¿Trajiste anchoas. No, traje... Fiambrín. Vamos fiam... en la heladera. ¿Fiambrín? ¿Fiambrín? ¿Qué estamos locos? ¿Qué pensamos? ¿Que los pescados van a hacer una fiesta con sándwiches? Tira de igual. Si para mí, ahí abajo no hay nada. Así que qué problema. Sos un colgado, man. Yo me ¡No voy. te vayas! ¿Qué no, será de ella? tu ángel de la guarda? Ahora te cuida Neo, de Oz de Binario.